Julio Lizardo, encargado de ornato del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, dijo le ha dado seguimiento a las múltiples denuncias en diferentes sectores sobre la deficiencia y la recogida de desechos. Vuelvo, vuelvo y repito, nosotros le, le damos seguimiento continuo. Nosotros tenemos personal y nosotros mismos siempre supervisamos eh, la ciudad. Cuando hay una situación en casi la gran mayoría de puntos que se encuentran eh, esos. Esos inconvenientes nosotros vamos nosotros mismos. Hay otros sectores eh, que, que son de la parte, si se quiere, eh, ya rural, eh, de La Joya, La Yagüiza, Vijao eh, y esas partes, que nosotros también estamos tratando de buscarle una solución, porque hay partes que nunca se han recogido. Dijo además que incluirán nuevas zonas en el plan de recogida de basura e instó a los ciudadanos a sacar la basura en el día y la hora asignada. Es que la ciudadanía no tire la basura en los días que no toca, pero que la compañía sea la responsable de la recogida el día que le toca. Porque si yo voy donde un ciudadano que, y le digo que no me tire la basura el martes porque eh, eh, eh, le tocaba... El, el, el miércoles y ese ciudadano comienza a formalizar y a hacer causa común en la parte de adecuación y de educación de la, de la sacada de, la, de los desechos sólidos, pero si el día que, no me, que le toca al sector no me la recogen, ¿cómo yo voy donde ese ciudadano a decirle que usted tiene una multa por sacar la basura? Y eh, eh, eh, cuando cuando no le tocaba. Giovanni Cordero, NTN, su Noticiero Regional.